Ahora le voy a preguntar y quiero que conteste luego de right? tres, dos. Quedó claro que... Si quiere ganarme rimando y te cree que eh, eres sincero eh, eh, Tranquilo Johnny, que morirte no sos el primero Sos el último en morir y lo vio el mundo entero okay. Ahora sí, dale, Mano arriba, dale, sole Vamos a mandar y toda la gente Dos. Uno. uno. Yo. Yo, yo. Yeah. Johnny tan en la instrumenta. ¿Ah? Tiene un flow que fenomenal. ¿Ah? ¿Ah? Este ¿Ah? lo mandó al hospital. Te juro que ahora yo lo voy a sembrar En serio te para la batalla cuando toda la gente empieza a gritar. Mejor di que eres puto y te aceptamos igual. Fue ¿Ah? no te lo pongo ¿Sí? en la tarima. Mira que es ¿Sí? nivel de golpétrica asesina. demasiado para mira ah, que ahora yo lo no ah, voy a desmayar. Ah, ah, en serio, con Misionero estábamos amigos. En una época donde tú ni habías nacido. Oh, sí, en serio, uno. todavía no se acaba. Ay, no ¿No tiene criterio, ¿Ah? este papel no se traba. Ey, yo, tú haces buen doble tempo. Pero yo te mato. le digo sí.